Qué guapo, ¿eh? Bueno, esta es la entrada de la lagunita que hay aquí en... Creo que pertenece, no sé sí si pertenece a Isabel o Isabel, ¿vale? Pero hicieron una laguna como artificial, pero ha quedado guapísima. Eh... Es una zona, digamos, como de pulmón del, del río Tenes, me parece que es. Eh... Y ha quedado fantástica, fantástica. Esta es la zona donde se acaba la laguna, no sé hasta qué punto estoy encharcado, guapísimo. ¿Eh? una zona como de Iguamol, ¿eh? Que le diríamos aquí en Cataluña, Iguamol, ¿vale? Como pantanete, ¿eh? Como pantanete. Bueno, venga, vamos a... explicar un poquito el vídeo... El vídeo que queríamos hacer. Eh, estaba pensando, digo, bueno, lo hago otro día. Tranquilamente, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo ahora que tú estás aquí en caliente, corriendo, que estamos haciendo tirada larga. Que el otro día... Preparado, yo que sé, ¿no? Yo creo que... Las cosas hay que hacerlas en el momento, venga. Venga, explicamos. Mi progresión en el trail, mi progresión en el trail. Bueno, explico intentando que sea lo más rápido posible. Llevo seis años haciendo trail running, más o menos seis años, ¿vale? Toda la vida he hecho pesas, toda la vida he hecho pesas, he hecho artes marciales y pesas. Y gimnasia, de muy joven, gimnasia, mucha abdominal, mucha estiramiento, mucha apertura, tenía muchísima flexibilidad bestial, eh, perdió mucha, claro, pero... Un poquito yo vengo de ahí, ¿vale? Yo a los 12-13 años empecé con las pesas. Y a los 17 estuve apuntado en mi primer gimnasio y metíamos... Era gimnasia deportiva, más o menos. Y bueno, deportiva no es la de anillas y todo eso, sino gimnasia deportiva en el sentido mucho abdominal... Eh, mucha flexión, eh, bueno, muy así, muy estiramiento, eh, mucho trabajo de pelota, la que de 4 o 5 kilos, tira una persona a otra, en fin, mucha mucha cosa así, muy muy cañero, ¿vale? Bueno, entonces ya digo, tengo una base muy buena, lo digo para el que eh, diga, este hombre con 51 años hace esto, bueno, tengo buena base, hay que decirlo, tengo buena base, no es todo mérito de los últimos años, ¿vale? Pero bueno, eh, bueno, pues yo empecé hace unos seis años, ¿no? Unos seis años. Eh, empecé un poquito por casualidad, un poquito ha sido empezar a, a correr, bueno, no lo tengo tampoco ni claro en el momento, pero fue un poquito empezar a correr para, eh, para prepararme un poquito para luego salir con unos amigos en bici de montaña en BTT. Y bueno, la casualidad un poquito fue que, que salía con bici, salía también corriendo. Digo, porque corriendo es todavía más cañero, o sea, preparas, haces más fondo aeróbico, es mejor, más efectivo todavía que la bici, ¿no? Para prepararme físicamente, ¿no? Para luego aguantar en bici y eso. Y bueno, fue un poquito el tema así. Así que, bueno, al final me, me enganché un poquito... Eh, empecé con las rutas largas, las tiradas largas, y veis vídeos míos, lo que destaca en mi canal sobre todo son las tiradas largas. Las tiradas largas ha sido, eh, digamos, mi fuerte y lo que siempre me ha gustado más. Seguimos en ello, ya lo veis. Y, y bueno, pues ahí empecé un poquito. Eh, primer año hice, me apunté a una carrera de 100 kilómetros con solo 6-7 meses de entrenamiento. Acabé 80, llorando de dolor, pero acabé 80 kilómetros. Y me retiré, lógica, me retiré. Bueno, se podía haber aguantado, entraba en el tiempo previsto, pero, pero era, era un dolor tan terrible en las piernas que dije, no, hasta 80 me conformo, ¿no? Y me retiré eso, pero con 7 meses de entrenamiento de correr, más o menos unos 80 kilómetros justo que hice, y con poquito, muy poquito de nivel, era muy plana, ¿eh? Y y bueno, hice eso, eh, hice Paré en 62 kilómetros, fueron mis primeras eh, carreras, Parémonserra tengo mucho cariño, si puedo este año la haré, la hago casi todos los años, algún año me he saltado, pero casi todos los años la hago. El año pasado la hice con mi mujer, fantástica. Eh, y bueno... Eh, la progresión ha sido ir aumentando sobre todo, pues bueno, la carga antes, eh, hace más años, pues hacía eh, dos sesiones entre semana, hacía martes y jueves, luego sábado o domingo hacía la tirada larga, era una cosa que iba bastante bien cuando no tenía mucho tiempo, era bastante, bastante adecuado, porque eh, si no tienes mucho tiempo, pues martes y jueves encuentras una hora o algo así, una hora y algo, metía, hacía 15K en, en asfalto con, por la carretera, y hacía muchas tiradas de 15K, 10K, 12K, 17K, 21K, hacía un poco de todo eso. Hacía entre semana, eh, que no podía meterme en la montaña, eh, hacía asfalto. Y el fin de semana me iba a San Miguel del Fay, ya lo sabéis, hacía unos 40, por ahí depende. A veces primero menos, luego más, lo fuimos aumentando, ¿no? Pero más o menos un poquito de los que el tiempo o sea, bastante... Primero dos años quizá me dediqué a eso, a hacer tirada de unos 40K en, en fin de semana y tirar de unos 15K, 12K, 17 18K eh, entre semana en, en asfalto, ¿vale? Eso me dio una buena velocidad, la verdad es que era bastante rapidete. Eh, tardé, como yo a veces lo he dicho en algún vídeo, eh, en algún directo he dicho yo, tardé en sacar los 15K a 5 el kilómetro con 300 positivos o algo así... Eh, creo que tardé dos años o algo así en sacar, eh, ya digo, 15K, 300 positivos eh, en autosuficiencia total, claro, eh, eh, a 12 por hora, 5 el kilómetro, ¿vale? Y bueno, eh, luego ahí fuimos eh, mejorando, fuimos aumentando, eh, metimos más, más sesiones entre semana. Eso fue ya, digamos, darle más, más eh, kilómetros, me, un poco más lo que me recuerdo último ha sido hace tres años. Eh, me quedé más o menos en los 70-80 kilómetros semanales, en una zona que estaba bastante cómoda relativamente, mantenía un nivel bueno, pero una, era un nivel que, eh, digamos, en una carrera te permitía estar el 50 aproximadamente, 50-60 de posición. En una carrera eh, Claro, bueno, te quedabas un poco con mal sabor de boca ¿no? Porque veías que entrenabas mucho 70-80 semanales, ya entrenabas bastante Y te quedabas con el sabor de boca De que Aún así no, no ibas todo lo bien que tenías que ir ¿no? Entonces Pues nada eh, Eso lo empezamos a aumentar Metimos eh, La tirada más o menos Era igual, unos 40 de montaña Eso más o menos eran 40 40.500, mil 40, 40 y pico, dos y pico, pero... vamos a poner 40 de montaña en el Monsen, eso eran entrenos bastante buenos, pero me faltaba un volumen entre semana para al final que la pierna tuviera eh, con mucho trabajo de desgaste, mucho trabajo de desgaste y que tuviera que recuperarse pronto, ¿no? y, y eso pues se fue, se fue mejorando hace, pues ya digo, de tres años para acá. Empezamos a subir la carga ...y empecemos a ir a por los 100 semanales, más o menos... ...100 semanales, sí... ...en una... ...100 semanales ya empezaban a, a estar bien... ...ya se notaba ahí una calidad... ...se notaba una calidad... ...y bueno, pues eso... ...empecemos con la parte de las antenas... ...zona de montaña... empezamos a hacer 15-17 y cada día de la semana... ...o casi todos los días de la semana... ...bueno, me refiero... ...lunes descansaba, pero martes, miércoles, jueves, viernes... ...más o menos... ...unos 15-17 y kilómetros... ...a veces 20, pero más o menos 15-17... y ...en zona técnica... Eh, pero digamos que ahí me dio la calidad el, el, el tema de correr más de 12-15 kilómetros, que sería un poco la zona que, que cuesta pasar entre semanas de las sesiones diarias, ¿no? Entonces, lo que me dio un poco en la calidad fue el, el pasar y el ir a por los 17-20 en, en sesiones individuales, ¿no? En cada, entre semana. Ahí se notó la, la calidad, ¿vale? Y al final eso ya fue sumando. Y luego, donde ya se ha aumentado la calidad totalmente ha sido cuando hemos empalmado cuatro sesiones seguidas. Eh, porque si tú haces, eh, yo por ejemplo tengo mis corredores, casi todos están, en. hay alguno que no, pero casi todos están en, en cuatro sesiones semanales. Lo que pueden, ¿no? Lo que pueden tienen tiempo, depende también a lo mejor el tiempo que lleven entrenando, en fin, un poco depende de la carrera que se tengan que presentar, cuatro sesiones semanales, porque al final es muy compatible con, con otros deportes, alguno que hace otro deporte incluso, entonces cuatro sesiones semanales, tres entre semana y una de fin de semana de tía larga va bastante bien, bastante práctico, pero yo digo yo donde noté, igual que digo a los corredores si algunos me oís, eh, cuando eso lo mejoremos nos tendremos que ir, si queréis ya evolucionar a otro, a otro nivel, a cinco sesiones semanales, no es necesario más de cinco sesiones semanales, yo creo que no. 5 eh, creo que es el óptimo, el 6 se puede hacer pero realmente no le veo ventaja a la de 6 sesiones semanales a la de 5 no le veo ventaja porque te quitas un descanso y luego no puedes rendir en otras más fuertes entonces veo que al final 6 sesiones semanales te va bien para acumular más kilómetros sería mucho más fácil sacar 200 200 y algo semanales con 6 o 7 sesiones pero perderíamos eh, calidad en el entreno perderíamos eso así entonces, conclusión, eh, prefiero cinco sesiones eh, semanales, mantener un día de descanso, por ejemplo, ayer, antes de esta tirada larga, y mantener un día de descanso mañana, después de esta tirada larga. Prefiero esos, ese pulmón, después de la tirada larga, un día antes y un día después, para poder meter, por ejemplo, 60 tiradas larga cosa que si yo... Eh, haciendo 6 o 7 sesiones semanales yo no podría meter hoy 60 Rindiendo un poco decentemente Más ayer haber entrenado, más pasado ma más mañana para entrenar No me permitiría cierta calidad Entonces hay un momento en el que ya 7 días de la semana te dan para eh, Ya digo, para, dan para lo que dan Entonces prefiero aumentar la cantidad de kilómetros y el desnivel proporcionalmente la intensidad no la podemos aumentar, todos estamos topados en la intensidad, no la podemos aumentar, es imposible. Eh, tú no puedes ir a más del 95, puedes ir al 95, vale, pero ya no puedes pasar al 95%, no puedes ir a más, no, no se puede, ya puedes hacer lo que quieras, no puedes. Entonces, eh, una vez que nos topamos por intensidad, ya tenemos que, que agrandar kilómetros, vale, horas de entreno. Y ya está, entonces ya digo, yo la ventaja, sobre todo la progresión, la he notado estos últimos dos años, que ya hemos saltado de los 100 semanales, 120 semanales, 140 semanales, 150 semanales, 160 semanales, ya pensaba que estaba un poquito en la zona límite, pero no, el cuerpo se ha adaptado porque en los 140 por ahí ya podías notar que la periostitis te podía atacar, una periostitis te podía atacar algo y algún dolor de espalda, pero al final nos hemos readaptado, el cuerpo es sabio, ¿no? y se readapta tienes que darle su tiempo, tienes que darle sus meses de adaptación pero se ha adaptado y ahora estamos, pues, para que veáis, 170 semanales ¿no? 4.000 positivos, que son poquitos positivos, pero 270 pican y ya está, así que la progresión ha sido esa sobre todo el punto de que me estanqué un poquito, fue en los 80 semanales ahí me quedé durante un año más o menos, o dos años en esa zona y, y ahí estuve estancado en un nivel que era aceptable, era bueno pero no te daba el plus, no te daba el plus, el plus de, por ejemplo, pues ir a como hago alguna carrera y quedar primero máster de mi categoría, pues eso con los 80 semanas no lo hubiera podido conseguir probablemente, ¿no? Así que, esa ha sido mi progresión, aquí seguimos, el viernes pasado, o sea, hace, ayer no, antes de ayer, ayer fue el sábado, antes de ayer hice mi mejor tiempo en, en media maratón mixta, en 20 k 10 millas y 15K, me parece que fueron eh, muy contento y simplemente como un entreno de 28K en un entreno de 28 no estaba buscando hacer media maratón de 21 sino que hacía 28 kilómetros 663 positivos salieron pero precisamente ahí es donde se ve la progresión tú le vas metiendo, eh, con 150 kilómetros semanales progresas, pero si tú le vas metiendo 160 semanales progresas más si le vas metiendo 170 semanales progresas más la tirada larga de hoy nos hace que progresemos la semana que viene Hoy 60 o 65, la semana que viene vamos a estar más rápidos todavía, porque la pierna va a estar más eficiente. Va a estar más eficiente, y vamos a, a poder trabajar con, con menores con menores pulsaciones al final, estamos gastando menos gel... Eh, la ranica, la ranica está por ahí. Entonces, bueno, eh, ya está, no me enrollo más, vídeo de 12 minutos, pero bueno, creo que era explicarle un poquito, porque mucha gente dirá ¿cuánto se puede progresar? ¿hasta dónde puedo llegar? o hasta tal, yo digo, podéis llegar mucho más lejos que yo porque también soy un poco más joven en la mayoría eh, así que sobre todo eso, procurar no estar caros. Eh, cuando lleguéis a una cantidad de kilómetros y de nivel semanal que lo manejéis, no os quedéis en eso, no os quedéis en eso. Intentar aumentarlo. Si por ejemplo estáis haciendo dos o tres sesiones entre semana, intentar buscar a ver si podéis hacer una sesión más metida o aumentar la que hacéis. Si no tenéis tiempo por trabajo, pues a veces no, no es posible. Pero bueno, si no puedes agrandar una sesión que sea más de una hora y media por seguir entre semana, pues mete otra sesión si puedes. rebuscando se puede encontrar. No caigamos tampoco en solo en hacer el, el volumen, como decimos, que a mí me lo me culpan de eso, eh, como el volumen por el volumen, no, hay que hacerlo en condiciones, hay que hacer que, que cuando hagas la sesión no la hagas floja, eh, no la hagas reventado, si tú haces una sesión y dices voy a meter 20, 20 en esta tirada, pero voy reventado, bueno, pues bájate a 15 ¿no? y hazla un poco mejor y cuando la vayas manejando un poquito mejor iremos subiendo a 16 y un poco el camino es muy sencillo. Eh, tú, por ejemplo, imagínate que tú puedes hacer una, una hora y media entre semana, eh, en las sesiones de entre semana, esa hora y media cada vez sacarás más kilómetros y más de nivel. Ahí está un poco el tema. No conformarse con decir hora y media, hago 15 kilómetros, 17 o 18 kilómetros y ya está, sino decir hago hora y media, en hora y media, puedo sacar 20, pues si puedo sacar 20, vamos a sacar 20 o 21. En esa hora y media igual, sin aumentar el tiempo al final que dedicas al entreno. ¿no? Es un poco eso. Eh... Y luego otra cosa muy importante tener siempre en cuenta, eh, yo solo apreto dos sesiones a la semana, yo hago cinco sesiones, pero solo apreto de ritmo en dos sesiones, tenerlo muy claro, de verdad, muy claro, eso es muy importante. Eh, yo solo entreno miércoles y viernes, me he quedado con eso, miércoles y viernes, son los dos últimos los dos únicos días que apreto, los demás días son rodajes, que tienen velocidad, porque tienen velocidad, porque al final si lo manejas salen rápidos, pero, pero que son rodajes, son rodajes para meterle carga a las piernas, meterle kilómetro a las piernecillas para que luego sean capaces de aguantar por hoy tirada larga y luego el día que apretas de hecho como tú tú has hecho imagínate 27 tranquilo el día anterior y al día siguiente dices vamos, vamos a hacer 27 fuertes qué pasa es fantástico porque los 27 fuertes lo único que hace es repetir lo que has hecho el día anterior que la pierna lo maneja bien lo maneja despacio más flojo pero cuando tú le dices no hay ningún problema en cambio si tú por ejemplo el día anterior no has hecho nada o has hecho 13 kilómetros, bueno, no has hecho nada, vamos a poner que no has hecho nada, el día anterior hiciste 13, luego el día siguiente nada, y al día siguiente le metes 27, la pierna, pues en 27 penaliza demasiado, ¿por qué? porque no la has hecho el 27 lento, entonces ahí está la clave, hoy vamos a hacer el 60-65 lento, el día de la carrera, bueno, seguramente tendremos que ir más o menos igual de lento, no vamos a poder ir más rápido, pero que es clave hacer unos lentos y otros fuertes, pero no os paséis de fuertes, o sea, de verdad, porque el cuerpo, el corazón no, eh, no es tan fuerte como para recuperarse eh, y hacer cuatro sesiones apretando en la semana no es tan fuerte, el corazón no, no es tan fuerte, es como un gemelo. Eh, aguanta lo que aguante, entonces siempre hacer eso, dosificar sesiones flojas con sesiones fuertes, ¿vale? Siempre, y una sesión fuerte al día siguiente o una floja un descanso y antes de una fuerte lo mismo, una floja un descanso, no no queramos hacer todos los días fuertes porque vamos a ir cansados y cuando tú eh, sales a entrenar cansado y sales negativo y no tienes ganas de entrenar, te estás sobreentrenando. Yo he salido con ganas, por eso estoy bien, Pero si, por eso sé que estoy bien, estoy descansé ayer. Si yo ayer hubiera trabajado, yo hoy saldría sin ganas, saldría negativo, pesimista. Y eso es síntoma de que estás sobreentrenando. Entonces hay que encontrar el punto en que o descanses el día anterior o hagas floja la sesión, para que al día siguiente cuando tienes que apretar vayas positivo y no, no o sea, eh, tengas ganas de entrenar ahí es donde tú lo notas, cuando tú tienes ganas de entrenar o digamos, entrenar normal no, no te ves como, hostia, pesimista cuando tú ves que la cabeza está pesimista te estás sobreentrenando deja un día de descanso o dos eh, afloja otro poquito, que descanse el corazón todo vaya mejor y volvemos luego a la carga, venga que vaya muy bien seguimos intentando progresar, hasta luego